que publica el señor Bernardo Vega, por lo menos le está diciendo, mira, todavía Luis, tú estás arriba. Pero en la que vayan saliendo, que siga pagando el PLD, las encuestas engañan al dominicano y le venden un sueño, una percepción. Por eso aquí ya no se puede creer en ese tipo de encuestas, hay ninguna que se hagan prácticamente. La mayor encuesta se hace el día 5 de julio en las urnas. Pero toda esta encuesta lo que buscan es fíjese hasta la bocina que no hacían sondeo. Usted le está viendo que hasta hasta nos imitan. Ahorita usted verá que van a crear un programa Ruta Electoral. Vamos a hacer sondeo para el PLD, ya active su flota, busquen el call center y, y fájense a pagar su sondeo. Y usted lo verá eso, eso va eso está viento en popa. En eso es experto el PLD en vender percepción, comprar encuestas porque tienen todos los recursos del mundo. Y esta encuesta de hoy es más atrevida. Han lanzado 10 con esta 11. De esas 11, las 4 que ha hecho el PLD favorecen a su candidato. Las 2 que ha hecho... Las 3 que ha hecho Leonel, lo favorecen a él, cosa que ni él mismo se lo cree. Y las otras que ha hecho, pues, Luis, le aventajan a Luis. Voy a leer esta que salió en Diario Libre, que se llama firma encuestadora Polimetrix, que es la más reciente, dice que hizo su estudio los días 30 y 31 de mayo, y esta fue más osada, esta le da que está ya por encima, en razón de unos tres puntos, el candidato del PLD al de Luis Abinader. Esta encuesta dice, realizada del 30 al 31 de mayo, repito, que el 40.7, la intención del voto, favorece a Gonzalo Castillo y el 37.5% a Luis Abinader. Ellos están tomando esta encuesta como si se tratara del 2016, atendiendo casi a los resultados que obtuvo el PRD, ahora PRM, ¿verdad?, de Luis Abinader, antiguo PRD. En ese momento, cuando el PRM, el Luis, sale como un fenómeno, 35, 37%, que quieren decir que ese es el voto crudo, ¿Qué está, ¿Qué está buscando esta encuestadora, esta firma encuestadora? A ver si después entienden el análisis y no se ponen a pensar pluma de burro. Ah, muy, muy, muy sencillo. Bueno, pues el voto duro del PLD, que era un 65, parece que eh, no tenía un margen de error, y un 35 Luis Abinader, que eso suma 100, ¿verdad? 65 y 35, si mi matemática no está mal suman 100, o sea que ese resultado del 2016, no hay margen de error ni nada y bueno, y ustedes verán todos los argumentos que van a hacer. Lo que pasó fue que a raíz de la división, que Danilo Medina no pudo ser el candidato porque Leonel Fernández le cerró el paso por sus apetencias eternas de poder, llegó a un punto que hasta prefirió irse solo y que su esposa hasta lo dejó. Llegando al punto que dijo Leonel hace poco que él duerme con la oposición. Y todo el mundo sabe que eso es verdad. Ustedes vieron ahí en una, en una, ese matrimonio existe. Bueno, yo no me voy a meter en eso. Voy a tratar el otro tema. porque Cómo cada quien vive la vida a nivel personal es su problema y no me interesa. Pero lo cierto es que eso no es verdad. La vicepresidenta de la República le dio su beso cuando él fue a la contienda interna que perdió de Gonzalo Castillo. Y lo dejó solo en su partida. Y no pudo llevarse ni a su esposa más que a sus, a sus soldados sin tropa. Es lo que dice. Y fue a generar ese show de alianza con Luis Abinader que cae en el gancho. Que sin necesitarlo ya él tenía un 35-37%. Antes de la llegada de Leonel daba un 51% todas las encuestas favorables a Luis Abinader. Ganador seguro en la primera vuelta en las elecciones que se estarían celebrando ahora el día 5 de julio. Ese panorama cambia, se divide, no pasa a Danilo, busca su penco lo elige como candidato. Incluso a nivel interno hubo mucha rebeldía. Domínguez Brito dijo que el candidato de Danilo estaba utilizando el dinero del poder. Eh, llegó un punto en que el, no el manco de Lepanto, pero sí el ex ministro de Educación, Carlos Amarante, Vare, expresó. ...que se estaban utilizando los recursos de manera desigual... ...eso disgustó incluso a Reinaldo Paredes Pérez... ...presidente del Senado en el momento que hacía su campaña... ...se generó un estado de división... ...el mismo Melanio Paredes dijo que utilizaron los recursos del Estado... ...el crespo también... Eh, ...y todo ese grupo de, de rebeldes se fue... ...pasaron, pasó el evento, dividió el partido... ...y qué dice esta encuesta... ...ah, lo que pasó fue lo siguiente... El 10 que aparece ahí de las encuestas se lo llevó Leonel, un 10%, póngaselo usted. Eso redujo de ese famoso 65, entonces lo redujo prácticamente a un 55. Agréguele usted el 7% de indeciso que está saliendo por ahí, 7 u 8, y el 2 que le dan a Guillermo, son 10 más. Eso de ese 55 lo dejen un 45. Esta encuesta lo que quiere reflejar es eso. Ya está en un 40.7% de la intención del voto que tendría, dice este. Y le dan un 8.5% a Leonel y un 37.5%. Analizándolo de esa manera, queriendo engañar y queriendo vender de que el penco está arriba. Y que antes del COVID el penco era uno y después del COVID el penco es otro. Por eso fue que el penco salió yendo al debate ante la Asociación de Jóvenes Empresarios porque no tenía la capacidad para ir a argumentar y lo que quieren vender, que es lo que es un hombre práctico, como escucho a esas bocinas radiantes del PLD, como José Luz, Julio Jacín, Martínez Poz, Eury Cabral, y todo ese cartel que forma parte del PLD y que re recibe pingües beneficios a lo que le ha ido muy bien en la administración de, de sus empresas privadas, porque todo el que está llegado al gobierno, y ya ni quiero decir otros que aquí en San Francisco de Macorís la provincia de Duarte, todas las provincias del país, pues dejaron incluso las funciones públicas para engancharse a comunicadores porque eso es lo que deja, porque las bocinas son bien pagas. Hay gente de esas que cobran sumas millonarias, que se han hecho millonarios, que no pueden justificar su fortuna. Y esto es lo que quiere llevar al pueblo engañado, decirle que el penco se ha convertido en un héroe. Que el penco, bueno, abrimos el Nacional, señor director, ábralo otra vez ahí para que usted vea y abra el Diario Libre, cualquier otro diario para que usted vea que inmediatamente usted lo abre, ahí sale el penco. El ahí está, mírenlo ahí, ahí está el mensaje del penco. ¿Cuánto cobra el distinto por eso? ¿Cuánto cobran las emisoras? Usted abre un celular, YouTube suyo, busque Diario Libre cualquiera, usted abre cualquier diario y usted se va a tocar con que ese es el que sale ahí están gastando una millonada tan grande en publicidad para vender esa percepción, puede venir aquí señor director para entender, para que el pueblo crea que su penco va al ando. y si usted le agrega eso la posible abstención estaríamos hablando de que por primera vez a lo mejor no vaya tanta gente a votar, va a depender del pueblo porque hay una ansiedad del pueblo de sacar al pele del poder porque entienden que lo único que ha generado, y no sabemos cómo es que un candidato crece, sobre la base de los escándalos. La gente se pregunta, pero ¿cómo es posible que en medio del escándalo, de la licitación, de las mascarillas, de las pruebas rápidas, de los guantes, en medio de que hasta instituciones que se crearon de la noche a la mañana, licitaron y se convirtieron en agentes eh, de, de, de compra y venta del gobierno, eh, ¿cómo es que ha crecido los escándalos estos que hay en torno a las empresas de enriquecimiento abismal que ha tenido el candidato del poder. Y todo el mundo se pregunta, ¿y por qué la gente no habla de la fortuna de los candidatos? ¿Y por qué no van a un debate? Porque se exponen a todo este tipo de cosas. Y eso lo que busca es señalar y expresar que ya el PLD está camino, encaminándose en este mes prácticamente y dos días, porque es el 5 de julio, las elecciones, estamos a 32 días de celebrar las elecciones presidenciales y congresuales, en las que no habrá arrastre, ni del senador para el diputado, ni de diputado para el senador, ni, de, ni para el presidente, y nada, y que cada quien tendrá que buscarse su voto, para llevar al pueblo ahí, por eso era que ellos querían extender las cuatro prórrogas que pidieron para el estado de emergencia, llevarlo casi despertar la gente ahí. Seguir repartiendo de noche las ayudas, eh, abrir las instituciones, como yo decía ayer, que el INESPRE, que el plan social y que todo, para generar la percepción de que el PENCO está ganado. Y le digo algo, el pueblo dominicano es un pueblo hambriento, el pueblo dominicano es un pueblo que no tiene mucha cultura de fidelidad y de educación, y el pueblo dominicano fácilmente... Si no existe una voluntad aquí real de ir a votar con una oposición que esté unida, lo que han hecho es cada quien unirse por sus intereses, a acuerditos congresuales, a acuerditos municipales, cada quien buscando su cuotita de poder, pero aquí no ha habido esa posición compacta unida alrededor de Luis Abinader que diga, "vente partido, vamos a sacarlo del poder." Y entonces el PLD quiere vender con esto que está ganado. Pero le voy a decir algo al Partido de Liberación Dominicana, y no tengo yo nada que ver con ningún partido político ni me interesa, por eso rechacé todas las ofertas que me hicieron. Esta sociedad tiene un hartazgo. esta sociedad está cansada de los escándalos de Orizóes, esta sociedad está cansada de los escándalos de Debrecht, esta sociedad se, se cansó de los escándalos del Darío Contreras, esta sociedad se cansó de los escándalos de corrupción de todas las empresas de Punta Catalina, se cansó de los escándalos de los tocanos, de la isla artificial, se cansó de los escándalos que se han generado, y todos los días un escándalo distinto de corrupción, que podemos enumerar cientos y cientos de ellos. Esta sociedad está cansada de eso. Y es probable que usted esté seduciendo a aquellos que dependan de las ayudas, pero recuérdese que históricamente el pueblo dominicano también ha sido inteligente y en una oportunidad Balaguer sintió eso en, en sus propias venas, el generador del postrujillismo, del caudillismo el máximo representante de eso maestro de los PLDistas, porque aunque el guía espiritual lo fue vos y el fundador tanto del PRD como del PLD el que se convirtió en su guía mentor y fue Joaquín Balaguer en la praxis por eso que ustedes ven que los periodistas no saben vivir fuera del poder como no saben los reformistas. Y toda esa familia que le viven heredando a sus hijos sus candidaturas. Por eso que ustedes ven que en, en y se, eso se repite en todos los partidos, para continuar con el comentario. Te veo un Andrés Bautista en moca, un cacique que está en el tramado ahí de Odebrecht. Ah, no su hijo es diputado. Es para que ustedes vean cómo, cómo creen que, que eso es herencia y que lo van heredando de sus padres. Usted ve aquí a un cacique como mi amigo Gille, no su hijo aspirando a diputado, porque se acostumbraron a vivir del poder y en el poder. Y una máxima expresión de la prostitución política de la, la guerra al país. Pero eso ha estado presente en todos los partidos políticos. Pero esos partidos políticos de la primera, segunda y tercera república, comenzando con los rojos y azules, los, los los coludos y los bolos, y todo el mundo recuerda por historia todo esto. Y ya en la historia más reciente, con lo que hizo Buenaventura Báez con lo que hizo moncácer y lo que yo repetía, cómo llega Trujillo al poder, y en ese post-Trujillismo también. Aquellos que lo intentaron hacer bien, como vos, le dieron un golpe de Estado. Antonio Guzmán Fernández terminó dándose un tiro, porque todo el mundo tiene que seguir con los círculos para generar un grupo de hambrientos, de miserables y muertos de hambre y patas rajadas que llegan para hacerse millonarios y el camino que le sigue a República Dominicana es el mismo porque la gente quiere cambiar por Luis pero no que lo que está detrás de Luis es bueno pero la gente está harta, y un hartazgo de esta sociedad, de solamente ver que solo comen ellos y si con encuestas y percepción de encuestas cree que van a engañar al pueblo yo entiendo que República Dominicana se cansó de eso y que a lo mejor en las encuestas y en toda la publicidad monstruosa que pagan y las bocinas, el PLD pueda ganar. Pero creo que ahí en el corazón del pueblo a lo mejor pueda recibir una sorpresa. Y por eso yo hago la preguntita de hoy. Buenas noches, dígame usted antes de la preguntita.